El coronavirus aumenta las tensiones China-Estados Unidos. El ministro de Exteriores chino, Wang Yi, aseguró este domingo que Estados Unidos lleva las relaciones con China al borde de una nueva guerra fría. El jefe de la diplomacia china aseguró que los que quieren que su país pague una compensación por haber sido el origen de la pandemia de coronavirus, sueñan despiertos. Wang Yi acusó al presidente Donald Trump de no dejar pasar una oportunidad para atacar a China. Es lamentable que aparte de la devastación causada por el nuevo coronavirus, también haya una especie de virus político que se propague por los Estados Unidos. Este virus político es aprovechar todas las oportunidades para atacar y desprestigiar a China. Algunos políticos ignoran por completo los hechos básicos y han fabricado demasiadas mentiras con China como objetivo y planeado demasiadas conspiraciones. Estados Unidos es el país con más infecciones diagnosticadas del mundo en cifras absolutas. Más de 1.600.000 contagiados con una propagación que continúa incrementándose, lejos aún de estar bajo control. El impacto visual de esta primera plana de The New York Times de este domingo es un triste recordatorio de la inminencia de los 100.000 muertos contabilizados oficialmente, una cifra que sigue creciendo. Trump habló reiteradamente del virus chino y acusa al gigante asiático de ocultar datos sobre el origen y la génesis de la enfermedad. Este barco es el Fortune y es el primero de los cinco buques iraníes cargados de gasolina que ha entrado en aguas territoriales de Venezuela. A bordo de estos barcos viajan un millón y medio de barriles de combustible... ...en un envío con el que tanto Irán como Venezuela desafían abiertamente a Estados Unidos. Caracas además se mete en medio del grave pulso geopolítico que enfrenta a Teherán y Washington. Escuchamos al presidente venezolano, Nicolás Maduro. Ha llegado el barco Fortune, el primero de cinco barcos que traen gasolina... ...y traen insumos para hacer gasolina en Venezuela... ...de un acuerdo integral, global, de cooperación que tenemos con la República Islámica de Irán. Somos dos pueblos pacifistas, dos pueblos pacíficos... ...que lo que queremos es nuestro propio desarrollo... ...dos pueblos rebeldes, dos pueblos revolucionarios... ...que no nos vamos a arrodillar jamás al imperialismo norteamericano, jamás... Para Venezuela, el cargamento de gasolina iraní es un balón de oxígeno, aunque de muy corta duración, para hacer frente a la grave penuria de combustible que sufre el país debido al deterioro de su antaño poderosa industria petrolera y al duro embargo estadounidense. Los venezolanos aguantan colas interminables para llenar los depósitos de sus vehículos. En cuanto a la llegada de la gasolina iraní, se muestran muy medianoche? para poder surtir gasolina esperando el día de mañana domingo que nos toca según el número de la placa. Para mí no hace falta, yo no los quiero, no los quiero, quiero producción nacional, lo mío, está lo mío. Y si llega la pregunta es al precio que van a poner la gasolina, porque si anclan el precio de la gasolina al precio internacional nadie lo va a pagar. Sin combustible, la economía venezolana se hunde todavía más. La gran incógnita es cuál va a ser la reacción de Estados Unidos y si va a permitir que continúen estos envíos. A eso se suma otra pregunta, ¿cómo las vacías arcas venezolanas pueden permitirse pagar la gasolina iraní? El primer vuelo espacial tripulado desde suelo americano en nueve años despegará la próxima semana en Florida. La NASA dio el visto bueno para el viaje en el nuevo cohete de SpaceX. Dos astronautas, Robert Behnken y Douglas Hurley, se dirigirán a la Estación Espacial Internacional con la esperanza de no llevar coronavirus con ellos. Desde el punto de vista médico, no creo que nadie recomiende que nos hagamos la prueba del COVID-19 todos los días. Hemos sido examinados al menos dos veces hasta ahora. Al parecer podrían volver a examinarnos antes de irnos. Así que creo que en general eso parece suficiente, especialmente considerando que hemos estado en cuarentena desde el 15 de marzo. Esta es la primera vez que la agencia espacial se ha asociado con empresas privadas como SpaceX, Elon Musk y Boeing para llevar astronautas al espacio. We're just esta ha sido la reacción de la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, a un terremoto mientras daba una entrevista en directo. Como vemos, el fenómeno natural no ha logrado que perdiera la calma. El sismo de magnitud 5,6 se ha producido cerca de la isla norte del país. No se han registrado víctimas ni daños materiales. Tampoco ha habido alertas de tsunami. Encina un tsunami de desalojos sobre millones de personas a medida que los estados avanzan sus reaperturas. Así lo pronostican expertos después de que la Corte Suprema de Texas, estado con un desempleo récord de casi el 13%, permitió que se reanudaran las audiencias de desalojos. Otros estados aún mantienen sus moratorias de desalojo que vencerán en las próximas. Jornada más que ajetreada para Benjamín Netanyahu. El ya primer ministro israelí celebraba este domingo su primera reunión con el gabinete de gobierno tras el acuerdo alcanzado con Benny Gantz que le mantendrá al frente del país durante los próximos 18 meses. Pero su agenda de domingo no termina ahí, ya que en el mismo día arranca el juicio en el que tendrá que hacer frente a tres cargos de corrupción. Netanyahu se convierte así en el primer jefe de gobierno en la historia del país en enfrentarse a cargos de corrupción durante su mandato y la pena por sus presuntos delitos de soborno, abuso de autoridad y fraude podría ser de hasta 10 años de prisión. La situación por la actual crisis del coronavirus, que ha retrasado hasta ahora el inicio del juicio, también obliga a mantener la sala con un número muy limitado de asistentes, lo cual no impide que los periodistas puedan ver una imagen histórica. El primer ministro sentado en el banquillo. El ciclón Anfan arrasó casas y cultivos, sumergió aldeas y dejó a millones de personas sin electricidad. ...tocó tierra con vientos de hasta 185 kilómetros por hora. El coronavirus paralizó todo... ...tenía algunos peces que había pescado... ...pero el ciclón destruyó todo... ...no hay nada que podamos hacer. Mi tienda quedó destruida... ...¿cómo la voy a reparar? Desde que comenzó el confinamiento... ...el negocio está cerrado. El primer ministro indio Narendra Modi... ...observó desde el aire la devastación... ...sobrevoló las zonas más afectadas en el estado de Bengala Occidental. El nivel de destrucción causado por la inundación es perceptible desde el aire. Era la primera vez que el primer ministro salía de Nueva Delhi... ...desde el inicio del confinamiento en marzo. Con millones de personas desplazadas, ahora hay una nueva preocupación... ...la propagación del virus en estos sobrepoblados refugios comienza este año la comercialización de la red 5G. Los chinos están a punto de ser los protagonistas de una película futurista en la que una gama amplia de las actividades diarias podrá controlarse desde un dispositivo móvil. En esta entrega de Con los ojos en China, nuestro compañero Octavio Fernández le presenta en qué etapa está la construcción de la red 5G en China y qué significará para el ciudadano de a pie esta transformación tecnológica. Un conductor atorado 20 minutos en un embotellamiento para ir al trabajo y otros 20 para volver a casa, pierde 3 horas y media en 5 días laborales. Este tiempo, multiplicado por 52 semanas, significa que se queda varado 7 días al año en el auto. ¿Es ese su caso? Usted podría usar ese tiempo para salir de vacaciones. Beijing no se libra de los agobiantes y costosos embotellamientos. Estudios aseguran que por cada hora de traslado en auto, la mitad se pierde en un atasco. Si ese tiempo lo invirtiéramos en trabajo remunerado, el monto ganado sería de 100 dólares al mes o 1.200 dólares al año. Actualmente, ese tiempo y dinero perdidos están a punto de ser recuperados. Una nueva tecnología está por acabar con el estrés de los conductores. Para mejorar el transporte durante el Año Nuevo Chino, que supone la mayor migración de personas de todo nuestro planeta, las autoridades de la provincia de Guangdong emplearon tecnología 5G para vigilar en tiempo real el flujo de 200 millones de personas por tierra. La gran área de la bahía de Guangdong, Hong Kong, Macao, se perfila como el primer frente en la construcción de infraestructura para ampliar la red en China. A finales de este año, las ciudades centrales de la gran área de la bahía en Guangdong podrán disfrutar de una cobertura permanente en interiores y exteriores. Por lo que respecta a interiores, fijaremos nuestra atención en la cobertura de zonas empresariales de gran envergadura con distribuidores para el flujo vehicular y humano densos. Para las zonas habitacionales, que son las que más nos conciernen, lo haremos por parte según nuestros planes de inversión. El 23,8% de las 126.000 estaciones base 5G de todo el país están en la provincia de Kuantong, donde desemboca el río Perla, que baña las urbes con mayor apertura al exterior. En una coyuntura de profundización de la reforma y apertura al exterior, la construcción de la red 5G es una prioridad para las provincias chinas. China contempla la cobertura hasta en los lugares más remotos. Una vez que se haya finalizado esta estación base podrá garantizar una cobertura de 600 metros en este puente y la señal 5G sobre la pista y vía férrea podrá mantenerse sin alteraciones todo el tiempo. Los residentes que vivan en los alrededores también podrán disfrutar de la cobertura 5G. Con una conexión más rápida y una latencia mínima, así como con millones de dispositivos conectados, la 5G permitirá a las personas tener una gestión casi absoluta de diferentes ámbitos de la vida humana. Una ciudad inteligente ofrecerá a conductores la posibilidad de identificar atascos y redistribuirse por rutas alternativas. Pero si usted no tiene auto y nunca ha estado en un atasco, entonces se preguntará, ¿y a mí de qué me sirve el 5G? Déjeme responderle con un ejemplo. Imagine que el tiempo que tarda la manecilla de un reloj en avanzar es la velocidad de cada G. Al llegar a 5, la velocidad del minutero será 20 veces más rápida. Todo lo que ahora hace con su smartphone podrá hacerlo mejor y más rápido. Piense en una flotilla de drones que cooperan entre sí para supervisar misiones de rescate durante catástrofes naturales o la posibilidad de socorrer a distancia a pacientes o personas en peligro. La tecnología 5G ha llevado el rescate y la asistencia médica en momentos de desastre a una nueva era. Con todas las ventajas de la tecnología 5G, entre ellas la alta eficiencia, la gran velocidad, la baja latencia y las conexiones masivas, una red completa de asistencia médica se convierte en una realidad. Así, calcular la velocidad de su auto para sortear las luces rojas será solo una entre las miles de ventajas que vendrán aparejadas con esta transformación. Y si aún no tiene un auto inteligente, entonces igual puede disfrutar de las maravillas de una conexión vertiginosa atorado en un atasco. En China, la comercialización de la quinta generación de tecnologías móviles comienza en 2020. ¿Y su país? ¿Ya tiene 5G? CGTN en español. Escuchen esto, descubrieron que el campo magnético de la Tierra se está debilitando y la zona más afectada es América del Sur. Los científicos creen que esta es una señal de que los polos magnéticos se invertirán en el planeta, lo que podría cambiar la vida para siempre. Vamos ahora con Diana Rincón para que nos explique cómo puede esto afectarnos a nosotros. El campo magnético que nos protege de la radiación cósmica y las erupciones solares se está debilitando. El Sol es una estrella muy estable. Por fortuna, pero a veces tiene erupciones muy fuertes que si apuntan directamente a la Tierra, tal vez el campo magnético no pueda desviarla completamente. El fenómeno conocido como la anomalía del Atlántico Sur revelado por la Agencia Espacial Europea se ha acelerado en los últimos 30 años y los científicos aún no encuentran explicación. Esa intensidad del campo magnético terrestre sí está disminuyendo entre África y América del Sur. Según expertos, el debilitamiento del campo es también una señal de que la Tierra está presentando una inversión de los polos magnéticos, un fenómeno que ocurrió por última vez hace 780 mil años. El polo norte no coincide con el eje de rotación geográfico de la Tierra, con el polo norte geográfico está desplazado. Por eso es que nuestras brújulas no apuntan directamente al norte geográfico sino al norte magnético. Además de las brújulas, también presentarían fallas técnicas los satélites, GPS y los sistemas de aviación. Bueno, nadie utiliza radares y comunicaciones GPS, unas afinaciones muy precisas. Las aves migratorias, tortugas y ballenas que seguían por los campos magnéticos para sus desplazamientos también se podrían ver afectadas. ...aunque los científicos aseguran que terminarían adaptándose al igual que la tecnología. Tal vez sea necesario eh, ir haciendo ligeras correcciones a los satélites... ...los que manejan el GPS, el Google Maps e inclusive nuestras aplicaciones en celulares. Estudios confirman que los polos se están desplazando a unas 30 millas por año... ...y que la rotación completa ocurrirá lentamente en el transcurso de cientos o incluso miles de años. Viene Rincó, Telemundo. Muy interesante, ¿no? Según los expertos, aunque la desaparición del campo magnético es probable en millones de años, su debilitamiento acelerado y progresivo podría dejar al planeta expuesto completamente a la radiación cósmica. La compañía estadounidense Novavax ha iniciado la fase 1 de pruebas de una vacuna contra la COVID-19 gracias al apoyo financiero de un grupo respaldado por Bill Gates. Las pruebas tienen lugar en Australia, con 130 personas entre 18 y 59 años. Si la vacuna resulta ser efectiva, Novavax, con sede en el estado de Maryland, llevará a cabo más ensayos en otros países. Paralelamente, el lunes, los futuros del índice Dow Jones subieron más de 200 puntos ante la esperanza de hallar una vacuna efectiva.